...dijo que él estaba muy metido en el caso de Madeleine... ...porque recientemente había perdido la custodia... ...de su hija, también de tres años... ...la policía también tomó declaración a Sergei Malinka... ...el hombre era de origen ruso... ...hasta que en 2011, Scotland Yard... ...abrió su propia investigación sobre la desaparición de Madeleine... ...llamada Operación Grange... ...Christian Bruckner es un ciudadano alemán de 44 años... ...con antecedentes penales y hasta ahora...